Ya, bueno. Aquí estamos nuevamente en el juego El Recuerdo y les traigo otro juego más, de Atari 800XL, ¿ya? Este juego se llama Star Rider 2, ¿ya? Es la segunda versión del Star Rider 1, obviamente. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que hubo, existió una historia, bueno, a mí, a mí me pasó que muchos teníamos un juego que se llamaba The Last Star Fighter y estaba este juego que se llama Star Rider 2. En, pero eran iguales, eran idénticos, ¿Ya? Entonces decía, ¿por qué tengo este juego en, en, en, el, en el que tengo yo aparece una nave que despega del planeta Tierra? Y en el otro aparece esta introducción que está acá. Bueno, la respuesta es la siguiente. Resulta que Atari en un momento sacó un como demo, así decirlo, de, de, de, de este juego llamado The Last Starfighter. Basado en la película The Last Starfighter. ¿ya? Entonces ya hizo un boom ya relacionado con la película y todo el cuento. Pero como ya habían creado el juego que se llamaba Star Raider 1... Eh, le cambiaron el nombre, lo modificaron, le cambiaron algunos nombres a los enemigos y a, la, a los planetas y todo el cuento Y, y al final lo llamaron Star Raider 2 que fue como la versión final ya Que es la que nosotros tenemos acá y vamos a jugar ahora Y la vamos a terminar en el juego del recuerdo ¿ya? Bueno, este es un juego distribuido por Atari, creado por Atari, publicado por Atari ya Lo, eh, lo publicaron en Amstrad Atari, Commodore, ZX Spectrum y todo el tema eh, Año 1900 85 y bueno después eh, en el 86 en el, en el 86 como que lo convirtieron en el Star Rider 2 ya un juego de disparo, eh, single player distribuido en cassette y disquetera, las diferencias que existían en el The Last Star Fighter con el Star Rider que son prácticamente iguales eran más que todos los nombres de las naves, el nombre de los planetas. Por ejemplo, nosotros aquí íbamos a pelear con las fuerzas de. las fuerzas Cylon, ¿ya? Que es el nombre que le dieron aquí al final a los enemigos. A diferencia que de, de la película que se llamaba de las Starfighter que se llamaban las fuerzas de Kodan, ¿ya? Y más adelante le cambiaron el nombre a los planetas y todo el cuento. Así que esa es más o menos la historia del Star Rider. Por eso muchos veíamos la nave despegar y otros nos encontrábamos al tiro con el menú en eh, pantalla que decía Star Rider 2 al tiro. Ya os ya, partamos que nos encontramos ya está el nivel de dificultad Que yo creo que lo podemos ir cambiando con Celex Y, y Star O sea con, con Options y Celex, Le podemos ir cambiando el nivel de dificultad Nos vamos a jugar en uno nomás normal Para pa terminarlo y, y acabar el juego Y verlo completamente ¿Ya? Eh, Nos encontramos principalmente Con un, con un planeta tierra Que es supuestamente es planeta tierra Pero no es el planeta tierra Es como un planeta que no tiene nombre nomás, hay, O ahí lo vamos a cachar mientras lo revisamos eh, abajo hay una barra roja, no sé si se pueden dar cuenta esa es la barra de energía de la nave lo demás son puros chiches y en el centro hay un radar que te muestra más que todo cuando estás peleando con la otra nave ¿ya? entonces démosle, partamos y le vamos a dar Star Raider 2 y ahí se arma y al tiro empezamos a pelear con estas naves, con las fuerzas Cylon ¿ya? Eh, bueno si se dan cuenta también, olvidé decir que hay dos barras al lado del, del radar que son la carga que tenemos en el. en el. en el, ¿cómo se llama? En la ametralladora. O si sea, yo la mantengo apretado o se van calentando. El, el, el calor de la, del disparo, ¿ven? O se como calentando la ametralladora. Y después empieza a disparar como más lento. ¿Ven? Ahí. Entonces hay que mantenerla como en el medio para que nunca se sobrecaliente y podamos disparar rápidamente y nos podamos matar. Si se fijan, abajo, nosotros estamos en este momento defendiendo nuestro planeta de esta invasión entonces abajo hay como una ciudad ¿eh? yo les voy a mostrar una ciudad, ahí hay una, ya una, son unas, unos pequeños recuadros rosados que se ven y hay que estar defendiéndolo una vez que terminamos de matar estos como cazas invasores aparecen unas naves gigantes ya, ahí al parecer los matamos a todos, estamos tranquilos y para poder salir de nuestro como de nuestra nave y ver la carta de navegación, apretamos la barra espacio y nos encontramos con este sistema solar. ¿Ya? Estamos en el, pla en el planeta ceros, cada planeta tiene un nombre, a ver. Ah no, este es el sistema celos, CELOS 4. ¿ya? Ahí dice Imbri, Ceridus. Eh, Arcanum y se los 4 que es como el, el, el sol ¿ya? una diferencia que existía que por ejemplo en el de las starfighter para poder cargar energía tenía que ir al sol acá nos encontramos con estas estaciones espaciales space station c4211b ¿ya? las estaciones espaciales, apretamos el botón y nos teletransportamos para allá entonces estas, estas estaciones espaciales nos no, no cargaban de energía ven y ahí nos cargaba Luego de eso podíamos tener un vuelo libre por el espacio, que era como muy bacán. Y ahí volvemos. Es como el fondo de pantalla que existía en el Windows. No antes, apretamos la barra y nos vamos a nuestra carta de navegación y encontramos estos puntos que son escuadrones Cylon. ¿Ya? Ahí hay uno y aquí vienen dos más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos escuadrones... Vamos a ir a atacar ese. Eh, ya, vamos para allá que es lo que pasa? Que cuando llegan a a, una, a, una, a un planeta eh, Vienen con unas naves como unas naves madres pues, Entonces esas naves madres tenemos que eliminarlas rápidamente Si no empiezan a destruir las ciudades y, y eso no es bueno De ahí destruimos esa Me acuerdo que cuando veía Pipiripao en aquellos tiempos pues, Veía a Roberto Nicolinis con el Tongas Y tenían como este juego de, de fondo de pantalla funcionando era bueno, era muy bueno este juego, de verdad. Era tan bueno que, <ríe> que nadie va a ir a este video. <ríe> no, en serio, era muy divertido, bro. a mí me gusta Te pegáis la bola que manejáis, no sé, por el halcón milenario o algún. O algún.. Alguna, alguna nave a la X, Ya, aquí viene como un enemigo, como una nave madre, por así decirlo. No empieza a disparar. Y aquí nuestro. nuestro cañón cambia. Y tenemos que. Ah, chuntarle La weá, como que se mueve ahí, un poquito complicado Puta, me le doy, bueno De ahí le llegó, vamos, uno más Estos mueren con dos disparos vamos. Bueno, el radar se fue a la cresta De ahí murió Me cagaron el radar Ya No sabemos dónde viene el próximo enemigo Acá está Y nada, está como sufriendo daños severos ya, está como un poquito... Para cagar. Pero no me pienso rendir con este Vamos Uno Mato a esta y me viro, weón Chucha, ya, me viro, me viro el tiro, vámonos de acá Vamos a ir al tiro a esta estación espacial y nos vamos a recargar de energía de ahí la vamos a ir a volver a dar la pelea porque ya estamos muy hecho pedazo. Bueno, en el sol también nos podemos recargar, pero en este, en este juego el sol como que te, te derrite la nave, entonces. No conviene, es mejor ir a recargarse rápidamente aquí en las estaciones. A diferencia del de las Star Fighter, que tú te recargás en el sol y no te morís tan rápido. Ya, estamos ok. Volvemos a darle la pelea a estas nave Ahí tenemos un guard. Y ahora ya nuestro radar está bien Aquí está esta nave Vamos a ver si la eliminamos rápidamente Está más facilito parece Ya, murió Bueno, y después de que matamos esta cantidad de naves Siempre llega como una peor Una, una nave más grande todavía que es como la nave la líder ¿Ya? Y esa es la, la que cuesta... La que cuesta matar, porque nos tira un rayo que nos hace pedazos la nave Y nos quita mucha energía Que es esta que viene ahora Y la única manera de matarla uh. Es el, el láser que te tira Ahí está calentando la, el disparo Y ahí te lo lanza Me lo comí todo Chucha. Como se dieron cuenta, me hizo un daño bastante severo en mi, en mi nave hay que disparar luego la wea. Ahora, mirad. Y murió. Excelente. Destruimos esta nave y ahora nos vamos a ir a recargar rápidamente. Vamos a recargar nuevamente y vamos y nos quedan dos escuadrones más que vienen en camino. Y si se fijan más arriba. Eh, esta, estos escuadrones están saliendo como de otro sistema solar Que nos están atacando Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para poder terminar el juego Tenemos que viajar al otro sistema solar Destruir todas las bases enemigas Y después eh, Volver a nuestro planeta O a, nuestra, a nuestro nuestro sistema Así que lo que vamos a hacer Vamos a hacer destruir rápidamente Estos escuadrones de naves que andan acá Y nos vamos a ir a, Al otro sistema solar A destruir la a los enemigos hay que ser un poco rápido igual me gusta harto este juego es sí, sí, bastante entretenido ¿eh? para pasar el rato la diferencia es que en esos tiempos yo puta era un pollo y no cachaba muy bien cómo era la ni la historia ni nada bo, ni cómo jugar bien po. lo único que me dedicaba era matar navecitas nomás y ya matemos matemos naves Además que, otra cosa que este juego no solamente se juega con el joystick También lo tenéis que jugar con el... Con el, ¿Cómo se llama? Con el teclado Cuando estemos en algún en algún planeta, se van a dar cuenta que... Yo voy a tener que cambiar mi mira para poder atacar las bases ya, empaca. Concentración... ni tan nivel dios. Ya, vamos por esta otra nave tienen, tienen cara de rana bueno no sé, un sapo. Ya, vos. Vamos, otra más, otra más y ahí murió La energía no sé si estará disponible como para pelear con un crucero De los brigios con un campo fuerza que tienes que destruirle el campo fuerza primero ya murió y ahí viene la nave madre esta me llega a tirar me llega a poner uno me, me manda la chucha ya vamos vamos vamos tener una pura oportunidad no huevón no vamos uno dos. No se lo comió, weón, vamos, vamos Si me llego a comer ese láser, me caga No, vamos Muere Oh, mierda, se escapó oh. Bueno, se escapó Ya, escapó la nave, sí, escapó Entonces nos vamos a recargar acá Y después vamos a ir a atacar a, a ese escuadrón que está ahí Aprieto weón Mientras carga, podemos ver el movimiento de, de, de los enemigos Ese, Cylon Squadron, y después, y allá, acá Este que está acá, es el otro sistema donde tenemos que ir a pelear nosotros Y de ahí nos vamos a teletransportar para allá Nuestro otro planeta, a ver, estos están invadidos eh, Ciudad, ya 48 ciudades Ya, no, 11 ciudades Ya, acá tenemos eh, 13 ciudades, 0 invasiones Acá tenemos 11 ciudades Bueno, se me acaban de perder los enemigos Creo que se metieron en este planeta Sí, ahí está, 3 destructores y 9 fighters Vamos para allá a defender ese planeta Y después de eso nos vamos a ir al tiro Al otro sistema solar a destruir a, lo, a estos mismos hueones Ya, y cambiamos nuestra visión Ahí vienen estos hueones Vamos a cagar rápidamente Antes de qué nos. Me destruyan mis ciudades Ahí van a cachar como las naves madres son las encargadas de destruir las ciudades De los diferentes planetas Aquí hay que pegarse la bola como que estamos en la luna, no sé Se imagina la luna Ya, Ahí se, sume, se sobrecalentaron los, los cañones Vamos. Igual el juego no tiene... O sea, estamos en el nivel 1 ¿Cachai que es el que pretendemos terminar ahora? Pero cuando tú lo colocáis en muy brígido. Mira, ahí está la nave buscando ciudades para destruir, weón. Me la destruyó, weón, maldito. Toma, hay que ser rápido. Y aquí viene otra. No, weón, no me la destruí. Hay que hacerlo retroceder, weón. Ya, murió Ya, aquí viene otra más Ya le queda un disparo y caga, vamos Ahí murió, casi me destruye mi ciudad Ya, listo, defendimos el planeta Ah, miren, con la 2b uno cambia a disparo y empieza a atacar al... Ven, hacia el planeta ya, entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a recargar de energía Acá Y vamos a ir a atacar el sistema solar de ellos mientras tanto, que se recarga nuestra nave Ven, fíjense que viene otro escuadrón, Cylon, ya que viene a atacar Y nosotros nos vamos a ir a Proción Ya, Binari, TIE, F5, de Warf, Enanos, no sé qué onda Vamos en el otro sistema solar a darle Entonces aquí, ya estamos solo en el otro sistema no tenemos base ni nada que nos no ayude y aquí nos vamos a dedicar a destruir la ciudad de Tocual. Miren, miren lo brígidos que son estos giles, Vamos a cambiar rápidamente, vamos a buscar... No, no, no, creo que me la pueda, voy a tener que matar primero las naves, wey. Son muy, son muy brígidas, Fíjense que abajo en el radar, el radar cambió. Chucha, me están haciendo... esa nave me está haciendo pedazo, weón. Bueno. Muérete por nave, esa es la última que me queda y le hacemos cagar todas las... las bases Ya murió, cambiamos Aquí, y nos vamos a dedicar a destruir... Chucha, no, verdad, aquí no Vamos a tener que apretar cuerda No, está rígido acá, bueno, están haciendo pedazos, está. Apretemos cuerda nomás y dedicámonos a destruir las bases Vámonos, weón, nos van a hacer cagar acá. Virémonos. Aquí nos tenemos que ir de vuelta nomás. Brigia, weón. Tan rudas esas naves, tan rudas. Y aquí volvimos rápidamente al planeta más cercano. Nos vamos a cargar. Ya todavía no estamos siendo invadidos. Y apenas me cargue, weón, voy a ir a hacerle cagar. Oh, oh. Parece que tenemos problema acá. Después de que después de que, peleé, de que... después de que me carguen, parece que tengo mocha, weón. ¿O no? No. ¿Eh? Ahí vienen, mira. Me vinieron a atacar directamente estos weones, pues, weón. Se picaron, weón. Vamos. Bueno al juego, eh. Bueno al juego. Vamos, no más, demos todo Otra más ya estamos ok vamos vamos a ir con esto que ten tenemos y vamos a mantenernos ahí vamos lo primero que vamos a hacer puro destruir eh, bases nomás no bueno. estoy ni ahí con matar naves vamos a cambiar el tiro el, el cañón ahí hay una ciudad <ríe> muere ya vamos Aquí el cielo es de color verde la huevo, weón, ya. Esto weón están podrido, weón. Puta, no la maté, weón. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Puta, se me pasó, weón. El hueón malo. Buen. Otra más. Buena. hago una más y me, y me, me viro, weón. Esa, esa. Uf. Vamos, weón, quiero, quiero matar a otro ciudad antes de irme de aquí. ¡Ya, vámonos! Uh weón! Están haciendo pedazo Ya, salimos, nos vamos a recargar Verdad que aquí llegamos a otro planeta A este, y yo creo que deberíamos defender también El planeta antes de que ese escuadrón llegue No han invadido nada mientras tanto No, nada, no, mi, mi sistema solar está tranquilo Ya, vamos a hacer cagar estos de acá Se puso bueno el juego, ¿eh? Ya vamos. vamos a hacer cagar a este grupo. Nada que estén aquí. Bueno, me perturba que estén ahí. Mira, encima era un destructor. Bueno. No, toma. Vamos, weón. Bueno, que quiero, quiero terminar este video aquí. De bueno, una vez por todas. Bueno. Vamos, vamos, vamos, vamos. Puta, no muere, weón Es soy mano hermano que no la chunta Ya, kamikaze Ya Puta, aquí descachando cachando que viene una nave de esas brigias, wea. Mira la weá Ven pa' acá Ahí le llego, vamos Mira, se volvió loca la weá Te parece una nave brígida, weón. Me voy al tiro a recargar, weón. Vamos, vamos, vamos. Mira, la weá se escapa, weón. Vamos. Uy, cómo se mueve. Listo, a ver. Ya, ni ahí con la nave madre. Nos vamos a recargar y vamos a dar fuera al tiro a su sistema solar porque quiero... Se había abierto para allá, weón. nos recargamos Igual es más tranquilo tener como una base, una estación espacial para poder recargarse Porque ir al sol era una lata Vaya al sol, prácticamente te, te cargáis muy rápido Y... Y te podías derretir, po, ni no es la idea Sigamos haciendo cagarle las la bases, esto es bueno nomás Ya, vamos Ya, con calma, hueón, vamos a jugar con mucha calma acá ¿Qué que es que ahora está Bien, perfecto Vamos Puta, se me pasó Se me pasó esa weón. Ya, vamos Perfecto Quedan tres bases nomás y este planeta ya lo, lo dejamos limpio que apretar juega una más, una más weón, una más, quiero una más, quiero una más puta weón, no, ya viremos vamos Vieron el sistema solar como es, un poquito más pequeño, no sé, están como los planetas más juntos rápido Chucha, que apreté weón Le puse turbo la weón Ya, perfecto, estamos ok. La desesperación weón, me hizo apretar el, un botón que hace que el juego se ponga rápido. Viajes para allá, viajes para todos lados. Vamos, vamos a pelear. No hay nada acá. Aquí vienen estas. Weón. Resistencia, weón, resistencia. Aquí vienen... Cuadrón Silent me da. Vamos. Mira quedan esos dos nomás. Aquí en este planeta, o sea, en este sistema solar estas naves son como más, más débiles. ¿eh? O, o disparan más lento. Bro. Bueno, si lo hubiéramos puesto en nivel 3 estaríamos peleando con esas naves, pero vueltos locos, po. Bro. Son como yo creo la, el mismo. El mismo calibre de nave que está en el otro sistema solar están acá. A ver, veamos. Ahí murió la weón. Vamos. Vamos bien, vamos tan mal. El juego consta de una pura vida weón. Bueno, si te, no, destruyen la nave nos fuimos a la cresta. Así eso que hay que estar preocupado. verde weón que anda weón acá y en el otro sistema solar ya nos estarían quedando tres bases nomás más algunos planetas que también están invadidos y otros que no están invadidos pero vamos a tener que buscar eso es para establecer nuestra base allá ya chao me aburrí de estar peleando con estas naves justo venía la nave madre así que hoy destruimos ya ese escuadrón y nos vamos a ir al otro sistema solar a destruir a todo esto weón bueno. ¿se Arcanum Unari Vamos y ahora vamos a destruir las tres Las tres bases que nos quedan por, por destruir ya, cómo está nuestro cañón Entonces, este, el está en modo ya. Miren como me disparan esas weas, weón Vueltas locas las naves Vamos a tener que hacer dos recorridos. Puta la weá. Pero weón, como tan chueco weón. Y no podéis retroceder, pues tenéis que. Ya, esta, esta base me perturba que está muy sola acá. Weón, que atacan fuerte, weón. De verdad, weón, son está Puta, weón, malo, weón. Tres, dos veces, tres veces me mira como me hacen pedazos. Una nomás, me conformo y voy a venir después del tiro a matarlo. Quiero que me, me pillen esta weón. Las pico, no estoy ni ahí con que me maten Me recargo y me vengo al tiro para acá Ni ahí con pelear con otro escuadrón Cacha, pues weón, para tratar de destruir dos bases nomás solamente, weón, me hicieron tira, weón Se están quedando sin escuadrones los enemigos, no han mandado ninguna... Ninguna nave para acá Igual cuando lo, colo lo colocáis en difícil, se empieza a llenar acá, porque a cada rato empiezan a salir y salir y salir. Así que estamos bien, estamos tranquilos por ahora. Vale, vámonos. La teletran. La super velocidad. No es teletransportación. Vamos, ah, bueno, vamos. No. Por esta nave, weón. Ya vamos, ahora vamos a construir esas dos bases que nos faltan, weón Mira como me tienen ya, weón pues, Ya, weón, pues, nave... oye, naves de mierda, weón, qué onda Oye, las naves Weón, caché como me dejaron, weón, en un rato Ya Ya murió, weón, vamos Queda una nomás este planeta ya es nuestro. Ya la otra nave apretaron cueva, no están ahí todavía. Oh, espacio, despacio, despacio, despacio. ¡Oh, muere! No. No me voy sin matar esa wea. Vamos. Ups, ups, ups, ups, ups, ups. Ya vámonos, wea! Ya estoy para la. para el dick. Ahí va un escuadrón a todo esto, a todo esto. no sé si cachar. Ya viene un escuadrón en camino ya. A esperar que nos recarguemos ¿Cómo se llama el supuesto planeta Tierra de acá? Teris Identificador número tanto M tanto, R tanto, Environment Temperatura, Ciudad las ah, weas que le ponen, uno nunca se iba a fijar en eso Vamos Vamos a pelear, bueno, ahora ese planeta es nuestro Tengo que cambiar a... Ahí está, oh, uh, cámbiate Muere Oh, se rajó, weón, vamos Vamos, weón, quiero que esa base sea mía Después me encargo los cazas Y la venganza, si. Ya pues weón Vamos vamos vamos vamos Vamos Ya atento weón, atento Atento, atento, atento atento Listo A vengarse weón, vamos Me bien chato estos casos weón, los no voy a hacer cagar En fin de wellarme. Y ahí cagaron Este planeta es mío A ver, miremos qué hay para acá, pues, a ver Ya, esa es como la estrella solar de esta hueá. Hay 15 bases acá, no se sabe cuántos fighter hay, ni tampoco destroyer Y aquí hay 13 bases, o sea, tenemos que destruir 13 y 15 Mientras tanto, ese escuadrón va en camino al otro, a nuestro sistema, bueno. Nos vamos a recargar y vamos a ir al tiro al otro, al otro lado a destruir esa, esa base restante. Yo creo que también ahí tienen que haber naves que van a estar... ¿Qué onda? Porque parece que me, me dispararon, no hay idea mía. A ver. Ya, no. No tenemos invasiones acá. Hay que revisar los planetas. Acá tampoco. No. Ni destructores, ni escuadrones ya, Vamos Vamos Vamos a ir destruyendo El sistema solar de los enemigos bueno. Está bueno Entonces como ya tenemos nuestra base establecida Miren, van Vamos a ir a Y aquí tenemos que destruir Trece, rápido De seguro que hay Naves espaciales Van a andar fastidiando, obviamente ahí están. No se no se van hasta que.. Hasta que destruís todo. Qué origen, Mira, no paran de dispararte, weón. Bueno, vámonos, pases sí. con, con calma la weao, si todo sea por terminar el juego Weón, me cagaron los cañones weón, no puedo disparar Miremos de acá Cacharon, el planeta de arriba está de color gris Ya, vamos a tener que recargarnos, y ahí viene otro escuadrón de nuevo, a odiar Un escuadrón, vamos a tratar de destruir lo máximo posible mientras tanto sus bases y después voy a ir a, a limpiar mi planeta, mi sistema solar. Era largo el juego, había para entretenerse. ¿Está como vería ese planeta que acharon? Aquí Uy, ¿qué onda? Mira lo bueno es colocaron una base aquí, que ya De hueá, no quiero, no quiero una de... Zylon acá Dan con ganas de pelear Ya vamos a tener que hacer la corte, me quedan 11, 11 bases por destruir Muy bien Con dos que destruyamos estoy tranquilo Ah, ya llegan estos escuadrones odiados por la cabeza. Hay que hacerlo con calma. No me voy a urgir. Tal mi de aguante. No me cagaron los cañones estos buenos weón bueno. Es que aquí los buenos no se acaban nunca bueno. Al final es un paseo eterno bueno. ¿Cuántas bases logré destruir? Mira, ya vienen estos buenos, vamos a tener que matar a esta invasión acá Nos vamos a ver Sí, no quiero que me. No quiero que me ataquen este grupo vamos dónde están acá estos son más fáciles esto ya es pan comido bro. vamos vamos ups ups vamos Se hace largo igual el juego de cierta manera de estar matando nada cada rato bebé. un poco tedioso, bebé, pero era de lo que trataba el jueguito. Ya, acá otro más. Muere y muere. Los destructores. si no bueno, nos destruyen nuestros planetas bien le llegó igual vamos Boom. muy bien otro más otro más otro más otro más vamos esto le llegó al tiro No estoy ni ahí con pelearle a la nave madre Vámonos a recargar el tiro Y nuestro próximo objetivo Es ir al planeta ese Para destruir todas las bases Piensen que el nivel 1 no más pueden. Imagínense Oye, ese, ese escuadrón avanza rápido ¿Ya? De ahí nos preocupamos de él Ya tenemos la... Bueno, aquí no hay nave Sí, a ver. Tenemos seguir naves enemiga Nada Órbita establecida ¿Cuántas? Nos quedan ocho bases nomás acá Ya Ups Sorry Con calma acá weón Y vamos a destruir las que nos quedan Ya se nos pasó la esa Vamos a apretar cueva rápidamente Vamos a destruir este grupo Que está acá calma no sé que me están haciendo cagar, pero que le vamos a hacer vamos, vamos vamos vamos vamos vamos una más una más muy bien Tuvo bueno este ataque No, no nos vamos a arriesgar si nos, ten, si nos tentamos, weón, nos podemos ir a la cresta Es brígido ese sistema solar porque mientras más lejos estamos te, Cacha que el viaje, el viaje ya nos caga, po. Ups. ¿Qué fue eso, weón? El radar estaba para la caga, a ver Oh, weón, el radar estaba, estaba hecho pedazo De ahí se estabilizó Aquí creo que ya llegó un escuadrón. Me están invadiendo la ciudad. Tres destructores y nueve fighters. Tenemos que ir a defender nuestro planeta. Vamos, vamos a defenderlo. Vamos a defenderlo. Nueve fighters, o sea tres escuadrones. Ahí está el primero. Ya, muy bien. Segundo Ya Quedaría uno más Vamos, vamos, vamos Queda este Y ahí quedaron las tres Ahora tres destructores Que me voy a destruir las bases acá Uno 2 eh. Vamos, vamos Pelea, pelea Oh, weón Es Brigia mi nave, weón Y tres, Ya eran muerto todos Nos vamos a cargar rápidamente Y yo creo que debería destruir ese escuadrón también, weón se que en camino para no estar Para que no me estén fastidiando a cada rato, weón Vamos a matar a este grupo, Cylon Escuadro y nos vamos a, o no, vamos al tiro a de destruir más bases Que estar peleando con Cylon Squadron, güey? vámonos al tiro nomás Tomamos nuestro teleport, ¿cuántas bases nos están quedando? Tres nomás, Vamos. Matamos a tres y nos viramos güey. Tenemos el cañón listo no, no está listo el cañón Ahora sí Cúrate antes de que lleguen los cuadrones, weón de mierda Ya, con calma Puta, se me pasó Ya, bien Vamos no, la, ya vienen la, la, el, el grupo entero, weón de nave, weón Dos estamos ok vamos a cargar de este grupo de naves O ya se viraron ya se fueron otro planeta más que está libre y hay que hacer la corta antes de que se, ese par de, de naves en el otro hay 15 weón. recuerdo que hay 15 bases que tenemos que destruir todavía ya parece que ese grupo que está ahí no se quiere no se quiere entretener destruyendo el planeta arcano. A ver, ¿vemos para dónde va? Ya, démosle nomás. Hay que hacerla corta porque me fijé que vienen dos do escuadrones más. Pues bueno. Así que vamos a destruir rápidamente. Este sería nuestro último objetivo, que serían 15 bases. Vamos. Esto va a estar rudo. Bueno. Vamos, aprovecha. Ah, excelente. Bueno entrada. Un buen comienzo en media tarea. Vamos. Vamos. Muy nomás. Mira, Otra más que se rajó, weón. Bien, bien Dicen de huellear, nada, es de mierda Ya una más y nos vamos Ya vamos No bueno. Estamos para la goma Y mientras uno aprieta la carta de navegación También te siguen atacando Más encima que perdí energía en el, en el viaje Ya llegaron dos escuadrones a mi Sistema Solar, así que vamos a tener que preocuparnos A ver... Ya cero, Ya aquí viene otro escuadrón Ya, vamos, vamos a seguir haciéndole cagar la base a los enemigos Una vez más y, y después de eso nos vamos a ir a hacer cagar todos estos huevones, estos invasores que están aquí en nuestro Sistema Solar A estas fuerzas Cylon, Cylon Chips de aquí estamos nuevamente en el sistema enemigo. ¿Cuántas bases nos quedan? 10. Vamos, weón. Si no, no nos queda nada, no nos queda nada. 10 bases. Vamos, hay que apurarse antes de que lleguen los. Ahí llegaron los fighters. Puta la hueva. una velocidad más o menos adecuada 3 4 una más una menos más vamos otra menos vamos vamos vamos vamos bien ya bueno si nos tentamos nos podemos ir a la cresta Igual le hicimos buena tarea ahí Al final el juego como que te convertí en, en una nave bombardera, po weón bueno. Como un... Como un E-Wings En realidad nuestra, nuestra nave es como un caza y a la vez un bombardero, po weón bueno. Ahí estamos cargándonos Vamos a ver si nos vamos al tiro de nuevo al otro, al otro sistema solar A destruir las últimas bases que nos quedan Y yo creo que si destruimos esas bases lo terminamos Así que esperemos que lo terminemos ahora Y aquí llegamos al otro sistema solar Y vamos a hacer pedazo las últimas Tres bases que quedan por destruir Vamos, vamos que se puede, vamos que se puede Y podemos terminar este juego, bueno. Aquí en el juego el recuerdo dejando terminado Star Rider 2. Esperemos que se pueda, bueno, porque es un suplicio jugarlo. Bueno, tanto rato. Bueno, me quedan dos bases, dos bases, dos bases. Una... Vamos, una base más. Listo. Cambiamos la, vis la visión. Vamos a destruir estas casas de mierda que están acá Así que no apretan se... no cuevas se... No, se... se fueron y destruimos todo Y... Limpiamos todo, a ver, volvamos a nuestro sistema solar A ver qué hay acá, weón bueno? Porción Binary Tape F4 de Warfare Base 0 Entonces ahora nos queda destruir solamente los escuadrones Que ya le destruimos todo y le hicimos cagar Limpiamos el sistema solar. Ahora lo único que nos falta es destruir la... estos huevones. A ver, aquí, está. aquí están los tres últimos. Cylon Squadron que nos quieren hacer la pelea. Ya no tienen base, no tienen nada. Ya, vamos, vamos a darle, hueón. Que nos queda poco, nos queda poco. Ya no tienen de dónde sacar nada estos huevones. Vamos. Vamos, que se puede, vamos súper bien. El cañón no se me vaya a sobrecalentar Ven pa acá nave, no te escapes no, no. Ahí se sobrecalentó la metralla, ahora está más lenta Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Queda una, queda una Un grupo Mire, no le llegó. ahí sí ¿Quién viene ahora? Una más que anda sobrando acá Entrégate, entrégate Cago Muy bien Nave madre En camino Estos son la lata, son una lata matar a estos weones. Matar los weones de mierda, güey. Vamos, vamos. Listo. ¿Cuántos serán? ¿Se, se imaginan me mataran, weón, justo ahora, weón? Ya me mato a esta nave y yo me iré a recargar, weón. No me quiero recargar. Me está me está sacando la cresta, pues no, yo me voy a recargar. Me voy a recargar acá cerquita. No, no me voy a recargar. Pues bueno, si ya estoy en el final, bueno, como quedan estos tres escuadrones nomás. Ya al menos su sistema solar está totalmente destruido. El juego del recuerdo ha destruido todo el sistema solar Cylon. Y ahora faltan los destructores. Weón pelea, puedan ponte ahí. Toma. Estos mueren con dos. Los verdes con tres y los rojos con.. O sea, lo, los rojos creo que mueren con tres, a ver. Los verdes con. No, los verdes con 3 y los rojos con 3 también A ver, una Dos Tres Los rojos con 4, era obvio Listo, murió Puta, no, bueno, no quiero pelear con la No, no quiero pelear con esa nave Goodbye Dejémoselo a la posteridad Y... Vamos a pelear con este otro escuadrón Me perturba que estén esos dos ahí todavía, weón Limpiando todo el sistema solar, weón Y aquí están estas otras naves Kodan Vamos, no, Cylon Kodan es del Star Rider 2 Vamos a terminar igual, weón. Ya estos vienen al tiro acá A la mocha una. Vamos, otro más, dos Ya, pues weón, bueno, puta que quitan harto esos disparos, tres Igual es muy mamón que no me enfrente ya a esa, a esa nave grande Pero es que ya, ya estando en el final te caes de miedo, pues queréis que Queréis terminarlo, pues weón bueno. Una Vamos vamos Vamos a dejar la nave madre para el final Tres Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos este muere con dos nomás. Una. Pero el daño que te hace, weón, es. El... Dos. Ya. Nos vamos a recargar acá al lado. Voy dicen dos cruceros. Ya. Queda este grupo nomás. Por lo visto parece que es el último grupo que queda. Se están como escapando el sistema solar. Debería ser el final Vamos Vamos, que se puede Estamos en el final de Star Rider 2 Aquí en el juego del recuerdo No quiero morir No deberíamos morir Quiero ver el final Y vamos a ver lo que sale al final de Star Riders 2 bueno, el Star Rider 1 es muy parecido En el sentido de que, claro, voláis en el espacio y todo, pero en el, lo, lo divertido en el Star Rider 2 Que podéis jugar de dos players, uno tiene que ver la carta de navegación y otro se encarga y, y de, lo, de la visión de, de tu nave Porque uno puede atacar por detrás y por delante Y, y un jugador juega con el teclado Y el otro juega con el, con el joystick Estamos listos Enfrentémonos nomás. Deberían ser los últimos ya, bueno. Ya, Entonces ahora nos vamos a recargar Y vamos a pelear con el Con la nave a full Estoy cachando que aquí, weón. Bueno, aquí vamos a tener que pelear con la última nave madre. No podemos ser tan indignos. No podemos ser tan indignos para no pelear en la última nave madre. Vamos. Uh, vamos, vamos, vamos. Quitan hartos estas weas. Dos. Una verde. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Una Dos Tres ¡Nave madre! ¡Nave madre! ¡Vamos! Vamos, que se puede. ¡Vamos, vamos, vamos! Aléjate su disparo Ahora le Ahí está recargando Se pone roja Me va a poner uno en toda la cara esta, wea. Córrete, ya Me llega ese láser, me hace cagar ups Murió So Terminamos Star Rider 2 Puta, lo terminamos, weón. Felicitaciones, tú has destruido al Imperio, al imperio Cylon estadística, fighter matamos 109 destructores a 30, flagship 2, bases 30, 38 y tú eres promovido a comodoro de, lo, de, los, de los cruceros estelares muy bien, tal vez no sería un o un guerrero y todo, pero tenemos terminado nuestro juego Star Rider 2 aquí en el juego del recuerdo. El próximo juego que vamos a jugar, yo creo que va a ser el Star Rider 1. Que igual es entretenido, ¿cachai? No es tan pro en el sentido de que tiene mejores gráficas como el que acabamos de ver. Pero eh, va a estar aquí también en el jueguito del recuerdo. Espero que les haya gustado este este recorrido aquí de Star Rider y nos estamos viendo en otro episodio del juego del recuerdo. Les dejo un abrazo y nos vemos. Acuérdense de dar like. Ya, que estén bien. Ahí está el final del Star Rider. Cuídense. Con musiquita. Buena Ah, espérense. ¿Qué pasa? Parte de nuevo Ya, pues, nos vemos entonces, que estén bien, chao